El rastreo es una práctica que se utiliza para dejar mensajes a los demás en la naturaleza. Lo primero que debe hacer un rastreador es observar. Para trazar las pistas utilizaremos piedras, ramas secas o cualquier otro material siempre que estemos respetando el entorno natural en el que nos encontramos. Ese es el principio de vista. A partir de aquí deberemos buscar cualquier señal que nos indique el trayecto o mensaje que nos quieren transmitir. Al principio aquí ¿Eh, aquí este es el fin de pista también lo podéis encontrar en la tumba de nuestro fundador baden power